Estoy, Eso, ya man. nos acostumbramos eh, Bueno, ah, vino por nosotros y ahorita le enseñamos nuestro ticket del tren y nos dijo que no salía de donde nosotros pensábamos de la Grand Port, de la estación del tren de la Grand Port, sino de otra estación que está más lejos que la, de la que, que está en 5 minutos, la otra está a 12 kilómetros es la segunda vez que nos da pips, que nos salva la primera fue que, nos, que cuando le dijimos lo que queríamos hacer del Taj Mahal Ir en viernes, nos dijo que el viernes no Que solamente este, que los viernes cerraban Porque es como todo esto es musulmán está la mesquita Entonces, y ahora nos salvó de estar esperando en una estación de tren Que no era la que nos tocaba Entonces, es nuestro ángel de la guarda hinduista a pedir su teléfono por si alguien de ustedes quiere venir Era y quiere contactarlo. Y es de confianza y todo. Total confianza y ayer nos ofreció esta dinero. ha bueno. venido a esperarnos, todo muy muy bien, relajado. Sí. Además, nos sentimos muy a gusto con nuestro chofer guía. tiene azúcar en ella. Hola, esta es la vista que tiene. Nuestro conductor de rickshow, estamos aquí en su casa. Bien, esta es su casa. Aquí estoy en la azotea y puede ver el Taj Mahal. En una tardecita se puede subir aquí para ver el Taj Mahal. Este nos dice que es el campo de Agra, vive las afueras de Agra. Y bueno, les queremos enseñar también. Como aquí se están secando todos los aris de las mujeres de, este, de esta pequeña como colonia, pueblecito de Agra, uh -huh. los ponen a secar, los lavan en el río y ahí se están secando, tienen muy padres todos los colores. María se está haciendo un tatuaje Ya, terminó, eh, ya, ya terminamos los tatuajes de Jena. en iti se llama mehandi, a este tipo de arte, aquí en el brazo, mano, este es el ojo, oh, y también en el pie, Ajá. entonces bueno, están bien padres la verdad, nos está diciendo que cambia de color, eh, ahorita se van a ver se va a empezar a caer y se va a ver naranja y en la noche se va a ver rojo. Uh -huh. ¿Y en ella general, se llama? Eh, dura 15 días. ¿Qué es su nombre? Shuita. Suíta. Shui shuita. Shui Shui ella es este, hija de nuestro conductor de... de... Eh, tuk -tuk. <risa> bueno, saludos. Se dice, hello to Mexico. <risa> Se acercaron todos Bye Bye Bye, Bye. Bueno, eh, venimos a un... Eh, al otro lado del río donde está el Taj Mahal por del eh, y eh, ya habíamos venido hace dos días en la tarde para verlo en el atardecer ¿sí? y ahorita estamos viniendo más temprano es la uh -huh. despedida en un par de horas pues nos vamos a de Agra despedir del Taj Mahal hoy como es viernes está cerrado ojo no, ven, no vengan en viernes porque solamente está reservado para musulmanes si son musulmanes pues se pueden entrar a la mezquita que está ahí eh, bueno, entonces venimos a esta parte hay un jardín, está bien bonito quieren refrescar y salir del caos de Agra, este es un buen lugar eh, y es del otro lado eh, donde cuentan que iban a hacer el Taj Mahal negro para el esposo de eh, la reina que está enterrada en el Taj Mahal y ahí se ve el fondo pero ya está cerrado al público. Ahorita lo van a ver. También, bueno, hay, unas, hay unos paseos nocturnos al Taj Mahal. Uh -huh. Y han de estar padrísimos. Nosotros no pudimos, este, no había ahorita en, en esta época. Eh, solamente están cuando hay luna llena. Uh -huh. Ahí hay que estar al pendiente. Eh, y lo, lo padre, lo interesante es de que con la luz de la luna... Eh, las piedras preciosas que tienen incrustadas el Taj Mahal pues brillan y le da este pues se ve muy muy bonito ¿no? le da otra vista al, al, al, al mausoleo perdón prepárense para ver el Taj Mahal ¡Tarán! Pueden pagar 100 rupias por personas para entrar y pasar por el jardincito. Está la sombrita y está enfrente, bueno, enfrente del Taj Mahal. Pero si se quieren ahorrar 100 rupias, 100 rupías, pueden aplicar la de no pagar nada. Por esta calle se meten. Por aquí, por esta calle. Otra. De hecho, hay, hay guías que te dicen. Sí, hay guías que te van a decir. Bueno, por gente que está allá afuera que te dice. Pues para no pagar nada, se vienen por aquí y, y se este cruzan llegan. por ahí abajo. Y llegan hasta ahí, porque hay un alambre de púas. Pero si son sí. intrépidos, se lo pueden brincar. Sí, sí, son intrépidos. Miren, aquí hay un abajo. Les quiero enseñar. Por aquí, por aquí, ahí, se pueden pasar. Ajá, o por acá. Y ya no pagan las cien rupias. Nuestra recomendaciones es, pagarlas, porque está enfrente, luego le va a salir enfrente y ya están los jardincitos. Si no las pagan, pues la van a ver muy de lado. Uh -huh. Y por 100 rupias, pues no vale la pena ahorrárselas. Vamos. hoy pedimos esto de comer, que son unos noodles que no están picosos unos spring rolls Me medio miedo el Me dio miedo. y esto es lo que nos sirven, esta también está bien buena esto es como una de verduras con salsita tomate y el pan un poco de la comida y creo que, bueno, es que hay un baby shower o algo aquí bueno, hay una fiesta de niños Buenas mujeres En el restaurante Bye Acabamos de salir de nuestro hotel Ya comimos Ya bebimos Ya entregamos la habitación Ya todo ya. Ahora nos van a llevar a la estación de tren Pero resulta que la estación de tren es... La más lejana, entonces no es en la que llegamos, sino es uno un poco más lejos. Pues a ver qué tal nos va. Traemos muy buen tiempo, pero aquí nunca se sabe. Muchas gracias México La vaca va a viajar con nosotros Esa vaca va a viajar con nuestro tren Tiene boleto Vamos a buscar nuestro tren en El tablero principal okay, Vamos a buscarlo por número 12, 137. Head ticket collector a nuestros, hoy puede ser, ¿no? A los de esa oficina. Venga. Vamos a preguntar porque al parecer está en delayed nuestro tren. Eso no es muy bueno. Okay. Okay. Perfect. Él dice que no está late Pero las pantallas decían algo de late Pero bueno, vamos a ponernos vivos Tenemos que cambiarnos a la plataforma Llegó, ya nos dijeron qué plataforma es La 2 y la 3, esta es la 1, la 2 y la 3 Entonces vámonos, pasamos de aquí al lado Esto se agradece Que haya rampita había? ¿Eh? ¿Japón no había? aquí le ganaron hasta Japón Ah, sí, ahí está en Chango. ahí Está en Chango. Aquí en la estación de Agra se vale de todo, de todo. Ay, no sabemos en todas las estaciones, pero al menos en esta hay un kiosco, un kiosco de información donde podemos confirmar nosotros tenemos la duda de que si estaba retrasado nuestro tren y al parecer si está retrasado. Ahorita lo vamos a usar. Oh okay. Ah, Okay, okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Nos acaban de dar un consejo, tip o algo Nos dicen que como está retrasado Que podemos ir a la oficina Y vamos nosotros a Nueva Delhi Que muchos trenes o casi todos O muchos pasan por Delhi Entonces que es posible que nos los cambien Por otro tren Y así ya no esperar hasta las 10 de la noche Que va a pasar el nuestro Vamos a ver si se puede hacer eso. Turismo. Turismo, Celice Center. Aquí vamos. Yeah. Bueno, resulta que sí está retrasado, más que confirmado cuatro horas y vamos a ver si nos dan, si lo podemos cambiar por otro tren, aunque es posible que no haya lugar y tengamos que ir este, a la Indian Style. Okay. Okay. Namaste, namaste Pues ya, ya nos los autorizaron Nos vamos con esa firmita y ese sellito Ya nos, nos podemos subir a otro tren más rápido Al de las 6.47 En ese tren nos podemos subir para pelea, apañar lugar A pelearnos por lugares Entonces Entonces Y así llegamos pues dos horas antes al menos. Y esa hasta ahorita sí va nuestra aventura en nuestro tren hacia Nueva Delhi. Eso que se escucha es el llamado a la oración para agradecer el buen día, porque ya se acaba de juntar el sol y así es como llaman a la oración para agradecer. El buen día, todos los días en la tarde, todos los días en la mañana, eso se escucha. Y eso es de los musulmanes. Estamos aquí en la estación de Agra Fort, digo Agra Khan. Ahí está un chango. Ahí está un chango, que le gustan amarís. Le gustan a los changos. Y bueno, sigue nuestro o sea, día para subirnos al tren. Pues va a empezar la aventura del tren. Este es el tren que nos vamos a subir. No. Acá, acá están pagando más Excuse me, to New, new Delhi? Yeah. ¿Yes New Delhi? Sí. Aquí. Sí. Namaste. Thank you. Namaste. Ya estamos saliendo de la estación de Agra Conte. venimos de Polizontes, literal, porque nuestro tren, nuestro tren llegaba hasta las 10 de la noche, pero un, eh, una persona de ahí de una tienda nos recomendó, nos dijo que nos fuéramos en este tren, que este estaba llegando y que... Este nos iba a llevar, bueno, obviamente no tenemos que esperar hasta las 10, pero lo único que sí, si alguien reclama estos asientos, nos vamos a tener que quitar. Si nadie los reclama, pues aquí nos podemos quedar. Entonces, prácticamente venimos de polizontes. Ahora, hasta ahora va así la situación. Polizonta. Polizonta. Y a los de aquí al lado son nuestros amigos, ellos también van a ir a Delhi. Entonces no les voy a quitar la vista de encima Me voy a bajar con ellos ese es nuestro tren que nos está llevando de Agra Ahí se siente en un raite de, de six flags. ¡Vimos! Y ya hemos llegado a nuestro hotel en Nueva Delhi. Otro más. La habitación 108 del hotel Staywell. Le tocamos el timbre. Bienvenidos a nuestra habitación, en el uh. hotel Staywell, aquí en Nueva Delhi. Si sí, este es el concepto de iluminación que tiene. Este es como luces neón en color azul. Está bastante exótico. Eh, y bueno, está en la misma calle donde estaba el otro, el Staywell. Aquí nos el recibieron... City. Ah, sí. El otro el city, city Star. Perdón, estoy un poco dormida. El City Star... Eh, está muy, muy cerquita de aquí eh, Y esto está enfrente eh, Y bueno, nos recibieron bien Pero no al nivel del otro O sea, nada que ver eh, Y aquí no te dan amenitis Nada más nos dieron un vasito con agua ayer, Allá nos dieron jugo de mango este, Sí, jugo de mango Fruta mango, frut, Un plato con fruta Galletas may mayor domo y el menordomo <ríe> este, Nos trajeron las maletas Aquí solamente un chico pero bueno, la habitación está normal, bien, eh, pero sí, yo prefiero este, el otro, te le voy a dar las estrellitas, así de estar Pero bueno, esta es la habitación, la cama es este, 15 uh -huh. tiene aire acondicionado, ventilador, sí, y... tiene su televisión. Y el bañito este es el baño su regadera su lavabo su espejo sus toallas y a ver préndanos la luz para verlo bien okay. vamos a ver rápido ok aquí ya con todas las luces ahora sí el tamaño está más pequeñito pero Maricito. tenemos todo acostumbrados es de diferencia, son las este, pantuflas para entrar al baño Ah, sí, sí. Y ya su Comedorcito, y aquí en la entrada había un ropedito Pero es que yo lo vi, tiene este ¿Tiene, ¿Tiene caja no? de seguridad? No, no tiene ni tampoco este minibar bar El otro sí tenía su refrigeradorcito El trabajo ya. tampoco no hay nada No Bien pues Este es el Mucho hotel, muy y sencillo Te no, recomiendo el otro Yes. Ik Ja, ik een gemaakt, dat vind ik nou heel mooi.